Te saluda el profesor Mario Héctor Vogel. En este encuentro te voy a presentar el software Alerta Gerencial que está en la nube que te va a permitir dar seguimiento a cada objetivo, indicador y meta. Este software permite en tu celular poder ver todos tus indicadores. O sea, estés donde estés, tú tienes el control y te permite ver en tu celular, tablet o computadora, tus indicadores, los de tus directores, gerentes y empleados. No tienes nada que instalar, todo está en la nube. Y te reitero, permite desde tu celular dar seguimiento a todos tus indicadores. Esto es importante, si te vas a otra ciudad, a otro país, no pierdes contacto con tu trabajo. Te pregunto, en tu caso... ¿Te resultaría útil poder ver la información en tu celular o tablet? Y ver a tus clientes o colegas en tu empresa, a ellos también les podría resultar útil. Este software presenta un modelo matemático de indicador único. Permite ver en cascada el comportamiento del desempeño organizacional en cada nivel. Por ejemplo, en el primer nivel de la empresa alta dirección, un velocímetro muestra cuál es el estado en el que se encuentran todos los objetivos de todas las áreas en porcentaje de cumplimiento. Como ves, todos los objetivos de las, todas las áreas ya se encuentran al 69%. En la dirección de cada eh, gerencia o dirección, Estamos viendo en qué estado se encuentra cada una de esas áreas o direcciones. Y finalmente, también puedes ver en qué estado se encuentra cada persona o cada empleado. Tres clics hacen falta para ver toda la información de toda una organización. Esto es un reporte en tiempo real. Acá tienes el dashboard. En este caso, esta empresa está al 59%. ¿Qué quiere decir? Que todos los objetivos de todas las áreas ya se han ejecutado al 59%. Al hacer clic en el velocímetro, se abren cada una de las áreas que alimentan a la alta dirección. En este caso, ventas, que tiene cuatro objetivos y que ya se encuentra al 43.91% de avance. Si haces clic sobre ventas, se abren cada uno de los objetivos del área de ventas. Ahí vas a poder ver sus objetivos, indicadores, porcentaje de avance. Si haces clic sobre el área, se van a abrir el comportamiento de cada una de las personas que trabajan en el área de ventas. Y ahí puedes ver sus nombres, el cargo y la cantidad de objetivos que cada uno tiene. Si haces clic sobre una persona, vas a poder ver cuántos objetivos tiene esa persona, cuál es el porcentaje de avance... Vas a ver el objetivo, el tipo, si es ascendente o descendente, el indicador y cómo está trabajando. Si hablas con él, te va a decir como a mí me dijo, todo está bien. Sin embargo, al observar su desempeño, vemos que hay dos objetivos en rojo, es decir, él aún no ha comenzado a hacer nada con ellos. ¿Te resultaría útil a ti? Poder ver en tres clics el resultado que está logrando cada director, cada gerente o cada colaborador o tú mismo. ¿Y te resultaría útil a tus colegas o a tus clientes también tener acceso con tres links? Todo está online, todo está en la nube. Ya no tienes que esperar reportes. El reporte es en tiempo real. Además, todo puedes verlo en un celular, en una tablet o en tu computadora. ¿Qué opinas? El ingreso y la importación de datos puede ser manual, vas ingresando mes a mes los resultados en cada indicador, o puede ser también automática. Se importan los datos desde Excel, desde ERP, desde SAP, Microsoft, CRM, etcétera. También el software tiene un modelo matemático para el balance Card, o sea, el sistema de indicadores de gestión que permite gerenciar cuadro de mando integral o balance corkar.